E iniciamos, muy buenas noches, tengan todos ustedes gentecida preciosa a una nueva edición más de este su podcast de confianza llamado Memorias de un Nahual, espero estén pasando un delicioso viernes, ya viernes que estamos a 8 ¿no? Yo, Así sí. es, hoy es viernes 8 de enero, espero le estén pasando muy muy bien, bienvenidos sean aquellas personas eh, que ya tienen ratito siguiéndonos y las personas que son totalmente nuevas, espero disfruten, disfruten, disfruten, disfruten de esta transmisión que uh, a diferencia de muchos eh, programillas de terror que hacen como el desmadrito ya pregrabado, nosotros tratamos de hacerlo en vivo y pues... Eh, cagarla en vivo es nuestra pasión Entonces sean muy buenas noches Todos ustedes Es nuestro lema, es nuestra pasión Vamos a grabarlo en Letras de Oro Aquí enfrente del pinche estudio Y espero lo estén pasando muy bonito Muy muy bonito A todos los Tulpi Babies Que están con nosotros Y antes de continuar eh, Decirles que también está conmigo aquí la tía Clau No le hago tanto reverencia Porque también está trabajando de este ladito Pero con ustedes la tía Clau Hola mis bebés, cómo están? Ya los había extrañado desde el miércoles. Siento que pasaron muchos días, además de que han sido días muy atareados para nosotros. Chingo de tareas. Entre contestando mensajes y pendientes de aquí de la casa, porque la casa se estaba cayendo de mugre, de verdad, de mugre. <risa> <risa> y bueno, tengo bastantes pendientes y como les mencionaba aquí en el, en el messenger, bueno, en el, tar, en el chat, este, voy a tratar de contestarle a todos. Y, este, no se me pongan tristes si es que no veo su mensaje, pero voy a estar un poquito ocupada haciendo otras cosas, pero yo los voy a estar. Está acabando unos gráficos que tenía pendientes por ahí la tía Clau. Así es. Entonces, eh, no estará, si pues sí va a estar aquí, va a estar respondiendo, normalmente porque se supone que soy yo contándole a la, a, la, a la tía Clau las historias de terror, pero pues a veces la tía Clau anda pajareando por acá, ya cuando le digo, ¿qué te parece esto? ¿De qué? No estoy pajareando, estoy hablando con los chamacos. Sí, ya sé, ya sé. Muy buenas noches a toda la gentecita que va apenas iniciando en esta transmisioncilla. Espero desde donde nos estén escuchando, ya sea a través del territorio nacional, fuera del territorio nacional, porque también nos han enviado mensajitos muchas personitas fuera de eh, México. Entonces, eh. De verdad, gracias por escucharnos, gracias por estar eh, despiertos. Por ahí, Chivico, ¿a qué hora nos escucha más o menos? Es la madrugada, ¿no? Sí, la madrugada para ella. Es la madrugada. Hacen un esfuerzo algunas veces eh, sí. para poder hacer todo esto. Y de verdad lo agradecemos mucho pues el miércoles ella se levantó Siendo la, las 4 acá y creo que era la 1 allá Madre Dios Y estuvo despierta toda la madrugada esperando la transmisión <risa> Wow, si sí es, sí es, sí es salguillo Pues de las 4 a qué hora la hicimos? a las 11 A las 11 más o menos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 horas 7 horas. horas esperando, que va bueno, bueno, bueno, bueno, pues vamos a ir comenzando eh, me están preguntando que qué pedo con el batillo que eh, le dio un vergazo en los comentarios. ah Es que actualmente, eh, yo creo que tanto hoy, mañana pasado, yo creo, si es que no antes, se ha estado volviendo viral de nuevo esta una aplicación que se llama TuneMe. Eh, es una aplicación que pueden encontrar en eh, Google Play y en plataformas para descargar esas madres, y lo que tiene la chinadrilla esa es de que a través de inteligencia artificial te hace tu dibujito en automático, ya sea con un estilo en particular, ya sea Disney, ya sea eh, estilo X, no Pixar en 3D y todo eso. No es malo del todo, pero sigue siendo una, una app que basa eh, todo su, su, su programa en una base de datos general y trata de hacerte todo ello, es muy cagado porque muchos dicen, güey es que salí idéntico Pero si te, se dan cuenta o si han visto como una cantidad enorme de, de dibujitos precisamente que ha sacado la aplicación Por ejemplo, los que hacen en estilo como Frozen Todas, absolutamente todas las personas salen con cara de afligidos y con la trompa abierta Siempre salen así ¡Oh! sí. eh, Y está bien cagado porque todos, todos, todos, todos lo hacen así Y quién sabe por qué, o sea, muy pocos son los que he visto eh, de de Tune Me Rabia está aquí chingando la madre eh, son muy pocos los que ha, he visto que sí mantienen la boquita cerrada el, Yo el lo programita. hice hace rato y no manches, mi mona según Princesa Disney parece acricosa <risa> No te lo por ahí eh. Pero es que de verdad, o sea me imagino que bueno, o sea una gente, una persona normal con ojos uh -huh. normales Supongo que lo pone, es así como de ah, tiene los ojos grandes Grandes <risa> Entre comillas Y pues... Una que sí tiene, pues, pinche ojo de plato. Chojotes. Este, ajá, como que lo pintó de más, fue así como de, güey, este, esto, este ojo está más enorme de lo normal. Y fue así como, o sea, <risa> pues, estaba así la mona. Y dije, ¿qué es esto? Y traté de buscar otra, otra imagen, porque eso es muy cierto, amigos. La aplicación solo funciona si es con una foto de perfil, o sea, de, sí. no, De frente. De frente. Porque si pones una de perfil tres cuartos o lo que sea, no te Puro va a cargar la, la, las funciones que te pone. Eh, de hecho, hicieron una prueba con este Ricky, eh, un, un dibujante. Ricky no, eh, Ricky, eh, él se volvió también viralillo por eh, unas imágenes que hizo de Jimmy Neutron, que la gente las hizo pasar por un reboot que iban a hacer de Netflix. Ok. Él eh, se puso a hacer una de esas, pero con Miku. La literal imagen de Miku y la, la, la hizo como princesa Disney. Y se ve súper cricosa, como no tienes idea. Pero bueno, eh, resulta de que estaba eh, despotricando en contra mía. Me llegó el mensaje directo a mi, a mi personal. Y realmente llegó, eh, se empezó a burlar, eh, decir, no, ¿sabes qué? Es que ahora eres totalmente obsoleto al respecto de que una aplicación ahorita puede darte una chinga, ¿no? Y así de, ah, Simón, está chido, ¿no? Que, que bueno, normalmente nos llegan un chingo de mensajes así. No es la, la primera persona. Eh, gente de, de tiempo atrás que ya nos ha escuchado, bueno, ya ha visto gran parte de las pendejadas que hacía antes, puede recordar más que nada... Eh, que me gusta responderles a algunas personas, pero después eh, no era como el, el, el camino que yo quería tomar a pesar de que me divertía mucho haciendo todo ello, pero um, sobre todo no era como el, el, el camino que quería que vieran, más que nada porque quería que vieran más, más mis dibujitos, más las pendejaditas que andaba haciendo antes que pues por la respuesta, ¿no? Uh, pero uh, dejé de responder esas cositas y, sobre todo, porque también es una carta abierta para mucha gente que tiene demasiado tiempo libre, que es para que te lleguen a andar insultando. Que es una, una carta que decir, ah, este cabrón te puede chingar, ¿no? Entonces, eh, eh, muchos chavillos entraban en el, su modo así, decía, huevo, vamos a chingar a este güey. Y pues muchas veces simplemente los dejamos pasar. No es, de verdad, no es algo que nosotros eh, lo hagamos como constantemente. Solamente cuando hay la oportunidad, cuando tengo mucho ánimo Candy o muchas ganas de chingar Que es la expresión latina para decir eso uh, me, me, me aviento Me aventuro a hacer esas pendejadas Y tenía un ratito de más La tía Clau había ido por unas cuantas cositas eh, Estaba esperándola tantito En lo que salía para poder ir a comer Entonces si es que sabía que si me ponía a dibujar en chinga eh, Alguna cosa, un pendiente eh, Me iba a quedar como a medias ¿no? Y a mí me gusta que cuando comienzo a dibujar algo en específico Me lo aviento de corrido hasta acabarlo Entonces sabía que me iba a pendejar Y ya nos iba a tocar ir a comer entonces salió este güey y en chinga le hice su tirita. Fue por eso que salió esta, esta respuesta. Que a, ahorita ya me han mandado screens de que lo están utilizando como stickers de WhatsApp. WhatsApp. Pero no solamente el último, sino toda la, la, la, la, la escena completa de donde le está cayendo el malvergazo a este pobre cabrón. Y pues eh, se da, ¿no? Se, se, se llega a dar. ¿Qué onda, Ashlas? Un abrazote también a, a Ivancito. Ivancito que anda por allá. Que se anda asomando. Ahí está la Ashlas. Saludos, Ashlas. Hola ya te extrañamos te extrañamos un chingo ya cuando se mejore esto vamos por engordadera yo quiero mariscos si me antoja un, un, un sin albur un camaroncillo por ahí un caldito de camarón o de menos unos camarones al mojo de ajo un un sí, este ya un coctelito cuando ya se reponga vayamos a gordear Sí, ya sé gordear <risa> sí. es mi pasión gordear es nuestra pasión no me los han pasado a mí eh, los stickers los yo solamente este... tengo el de ahí, me vale. Ajá, tenemos el de me vale verga. Pero um, hay, hay gente en los comentarios que ya los volvió stickers, todas las escenas, y igual y preguntando con algunos de ellos, es muy probable que, que este, que puedan, ¿no? que, que puedan a, aventarse a, a pasárselos, ¿no? Y bueno, muchas gracias por sus estrellitas, por cierto, también de animaje Muchísimas, muchísimas gracias. Y siempre, de verdad, siempre, siempre van a salir personas que sean haters. En algún momento me preguntaron, oye, güey, ¿cómo le haces para poder soportar a esos güeyes? Y es así, no lo hago. Simplemente, si es que les da la suficiente importancia eh, para que te den en, en la torre o que le den en la madre a tu día, pues les das ese poder. Pero simplemente les voltea las cosas. Y lo tomas con humor y pues ya, muchas veces esos güeyes se cansan de botar su veneno y ahí es cuando tú ya contraatacas. Pero simplemente la mayor parte de veces es un deja que digan las pendejadas y adelante, ¿no? <risa> ¿Sabes cómo te imaginé como la del perrito, este, Golden? Que es así de... No vayas a hacer esto y voltea el ese. ¿Sí? El meme del, Gold, del Golden Retriever. Ajá. Sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no, Pero es muy común que, que estas cositas pasen. Hola, Pero bueno. Emilio, ¿cómo estás? Hola, mi buen Santumé. Un abrazote. Ah, es que la tía Clau de, de reojo se pone a ver eh, lo que está aquí en la pantallita del, de la chingaderita donde streamemos. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con unas cuantas historias. Eh... Mucha gente también nos ha preguntado así de, oye, güey, han pasado varios días y no has contado tantas historias. Y pues sí, porque a fin de cuentas era fin de año, empezamos a echar desmadrito con ustedes. De hecho, la edición anterior a este podcast nos aventamos a cortar la rosca. Sí. Y por eso, precisamente, que originalmente la tía Clau, a la tía Clau había perdido un piedra, papel o tijeras, porque no salió ningún monito en la transmisión. Según. Sí. Y no íbamos a cortar absolutamente toda la pinche rosca para que una saliera madre. un monito. Entonces, uh, habíamos quedado que ella iba a aventarse un, eh, una tulpa de la medianoche que es, en teoría debería ser un capítulo más pequeño y Memorias del Nahual sería el capítulo grande, pero pinches tulpas de la medianoche son de hora y media o sea, casi que casi. Siempre nos extendemos Nos extendemos un chingo y ustedes disculparán. <risa> Se supone que nada más es una historia y a la chingada, pero pues nos extendemos mucho. Es que y luego ahí baboseamos y nos dan este cuerda y pues sí, nomás no. Nos seguimos totalmente de frente. Y ah, se cuentan historias de terror que tengan que ver con comida. <risa> dan ya tiene un chingo de esas. <risa> es, es horrible. De, el, la situación es. Bueno, es que hay dos cosas. Uno, que es horrible de ver y de sentir y de saborear eso, y otras que tengan que ver con situaciones precisamente de comida. Pero, aprovechando que Lashlas está de este ladito y también nos está escuchando, vamos a darle como, como esa, esa ese detallito. Resulta, precisamente resulta, hace muchos, muchos, muchos, muchos años, allá en, en la bellísima Puebla, hay un mercado... Que antes de que fuera el mercado de sabores, ustedes deben conocerlo más o menos, creo que está por la 11. Eh, antes había otros mercadillos que estaban por allá. No, fue a dar cierta manera un poquito más para acá, que los comenzaron a remodelar. Pero como en todos los lugares, absolutamente todos los lugares, siempre hay fonditas. Siempre hay muchas, muchas, muchas, muchas fonditas. Eh... Donde más que nada te aliviana mucho el después de ir de trabajar o estás trabajando, bajas directamente y te pones a chingarle tantito y te regresas al trabajo. O a veces por una módica cantidad, digo una comida corrida de que te gusta, 35, 40 pesos, vale completamente la pena, ¿no? Te llena totalmente, si no puedes llegar directos a tu casa y a seguirle. En una ocasión yo estaba platicando con alguien porque estábamos comiendo ahí y le comenté acerca, bueno, como mucha gente conoce, no, me, me, me da mucho por a huevo, casi siempre ser el niño rata que mete las pinches historias de horror, así como que, güey, te han espantado, casi siempre me, me pasa así, y en alguna ocasión le pregunté eh, a un, un compa, estábamos platicando acerca de varias cosas, y en eso la señora que estaba atendiendo la, la fondita, eh, pues nos estaba escuchando porque pues, estábamos platicando, estábamos carcajeando, echarnos a, a desmadrito y así, y en eso eh, la señora se nos acerca y nos dice, eh, jóvenes, disculpen, sé que uh, no es, de verdad, no es mi problema, pero eh, los estaba escuchando y me dio curiosidad eh, de la, las historias que estaban contando y no sé si habría la posibilidad de que yo les dijera una. Y yo así de señora, por favor, me ofende, al contrario, aviéntese, véngase, siéntese, sí, siéntame, siéntame, está en su fonda. Ya se sienta la, la señora. Y se pone a platicar con nosotros, ¿no? En ese momento estaba con un compa. Y eh, nos empieza a platicar acerca de una historia que le suscitó a ella, se le, se le, le fue pasando, se le fue dando en el pueblo donde ella es. Ella, y Iván, sé que van a empezar con su mamá de que Tlaxcala, no existe, pero es de un lugarcito llamado Apizaco Tlaxcala. Es un precioso lugar... Precioso lugar ferrocarrilero que se encuentra justamente en medio de Tlaxcala. Es un lugar muy bonito, son unas calles preciosas, muy bien diseñado arquitectónicamente hablando. Um, pero precisamente ella es de, de ese lugar y no es muy grande el lugar. Bueno, también contando en eh, consideración de que Tlaxcala es una cosita pequeñita, pero no es tan tan tan tan grande el, el lugarcito. Ahora... Una de las cosas que tiene precisamente este sitio es de que de cualquier momento a otro puedes básicamente salirte del, del lugar y encontrarte otros pueblos un poquito más alejadillos, como ya sea Huamant, Atlasco, todos esos sitios por allá. Sin embargo, dice que ella, al momento que le sucede esto, estaba en unos lugares que dice que ahorita ya afortunadamente, afortunadamente insiste, ya es eh, más, eh, ya hay más colonias, ya hay más calles, ya hay más todo. Dice al momento de que yo llego a, a este lugar, dice a vivir, dice básicamente me, me salí de mi casa con, con mi señor, dice actualmente mi esposo, me salí de casa y, y allá en Tlaxcala nos fuimos a, a un lugarcito, una colonia que está por allá donde actualmente sería lo que vendría siendo las eh, lo, como las colonias muy cerca del el Cobat 10 de Apisaco. Dice estábamos muy cerca de por allá. Dice, y yo me, me, me fui con todo eso, dice, normalmente tú cuando dicen, ¿sabes qué? A la chingada, ¿no? Eh, vámonos a, la, a, a vivir nuestra vida juntos, dice, se te olvida absolutamente todo. Dices que lo vas a tener increíblemente fácil y salvo que papá y mamá te estén ayudando. Las cosas a veces son un poquito complicadas porque, eh, pues, tienes que hacerte de una estufa, de un refri, de todas las cosas y necesidades, ¿no? Y para acabarla de chingar, en esa zona, en esos momentos en los cuales ella me dijo que estaba allí, en ese momento... No había luz en esa parte de la colonia. Dice, teníamos que eh, comer eh, algunas cuantas cosas que nos echaran a perder. Yo, dice, más o menos sabía cocinar y todo eso. Pero había una señora, una viejita, muy cerca de por ahí que, nos, que tenía luz y que tenía refri. Entonces, en algún momento llegué a, a pedirle de favor si es que no me, ...me guardaba algunas cosas de, que había preparado de comer... ...dice, con el tiempo me fui haciendo su, su amiga... La, ...dice, la señora ya, es, ya era viejita... ...y de vez en cuando yo, para ganarme unos cuantos pesos más... Eh, ...le lavaba la ropa a la señora... ...puesto que ella ya por la edad... ...no podía hacer las, las cosas... ...dice, eh, dentro de esas cosas... ...al momento que yo le daba la comida... Yo le, se lo daba en, los, en, lo, en las ollitas donde, donde yo las preparaba Y ya fuera tortillas, ya fuera lo que fuera Dice, ella me decía, dame las cosas, yo las voy a guardar Dice, yo las voy a andar guardando Básicamente, no veas mi refri Ajá, no veas mi refri Y se le hizo raro, dice se, se me hizo muy, muy, muy raro Pero tampoco quise confrontarla bajo ninguna, ninguna cosa, ¿no? Dice, pasa, pasa, pasa el tiempo y eh, por fin tenemos familia, dice, nace mi, mi hija, dice, actualmente mi hija ya debe tener sus, fácil sus 45 años, imagínate cuánto tiempo tiene de todo esto, dice, eh, nace mi hija y llega un día fantástico porque nosotros dentro de, nuestro, dentro de nuestra cabeza estábamos diciendo, ¿sabes qué? Nuestra hija trajo torta bajo el brazo porque pusieron luz en la colonia, cabrón. Y dice, nosotros estábamos encabronadamente felices porque ya habían puesto luz y todo eso. Y dijimos, bueno, vamos a comprar un refri, vamos a comprar como cositas no para tener allá en la casa. Eh, dice, pasó todo un poquito más de tiempo en lo que mi, mi marido y yo pudimos hacernos de un refri. Y llegó el día en donde nosotros por fin, de verdad, por fin compramos nuestro, nuestro refri. Y nada más estábamos esperando que la, la mueblera no nos lo fuera a llevar. Dice puesto que ni mi marido ni yo teníamos carro Entonces pues tampoco podíamos transportarlo así como si nada eh, Dice las últimas cosas que yo recuerdo que yo me acuerdo De lo que tenía ahí eh, la señora Dice tenía una persona que iba a visitarla Una personita que iba constantemente tras ella Bueno no tras ella sino iba por ella ...y eh, dice le llevaba como algunos cuantos víveres... ...posiblemente sea un familiar, todo eso... ...dice la señora, era muy amable... ...era bastante alegre, pero cuando le tocabas esos temas... ...se ponía en modo serio... ...y fue de, bueno, ¿sabes qué? ...no, no voy a querer tocarle ese son... ...y dice... ...y me cuenta... ...sabes qué... ...el día en el cual nos trajeron... ...el, el refri... ...nosotros... ...dice, fuimos todavía, lo colocamos ahí... Y mi marido se quedó en la pendeja así de, ah, necesito ponerle una instalación porque de donde estábamos, pues, dice, era, era una casita no tan grande ni tan bien formada, tenía unos pedacitos que pues, todavía era de madera, tenía una parte que era de costera, ¿no?, que era lo que separaba, dice, pero pues ya teníamos estas cosas. Mi marido dijo, al otro día voy a hacer la instalación eléctrica para estas cosas. Y yo me quedé, pero pendejo, si hice comida, eh, voy a guardarla, ¿no? Voy a voy a llevársela a la con la señora esta para que me guarde la comida, porque pues, hoy no vamos a tener refri, va a ser mañana. Dice que se la lleva a la señora y justamente cuando voy llevando, dice una, la olla para para la señora, dice, me topa con una de las vecinas, dice, me topo con una de las vecinas que, que estaban ahí y me pregunta, ¿para dónde vas vecina? Dice, no, yo voy a ver aquí a la señora eh, para que me guarde mis cositas. Y se queda viendo así como que, que con la vieja loca. Y así de oh, oh, oh. no, no, no, porque porque le dices tan feo. O sea, topa que es mi cuata, eh, yo le lavo la ropa, yo esto, yo aquello, pero es una buena señora, jamás le he visto que haga cosas extrañas. Dice, jamás. Pero mira, yo no sé, aquí en la colonia dicen algunas cosas raras de esa señora. Pero ve tú a saber qué onda con eso. Dice: Pues yo no sé. Yo me enojé mucho en ese momento y dije, no, pues, vieja pendeja, me está diciendo cosas acerca de esta señora. Vieja tonta. Ajá, vieja tonta. Y pues yo voy a lo mío, ¿no? Dice que se le encontró a la señora. Dice, por favor, señor, no sea mala, puede guardarme aquí mi ollita de, de, de, de mi comida, de mi guiso, para que no eh, se me eche a perder. Ya mañana tenemos nuestro, nuestro refri, así es que ya no la voy a volver a molestar, y disculpe por tanta molestia, la Y la señora, sí, sí, sí, no se preocupe a la chingada, ya para que también pueda guardar también bien mis cosas. Dice la señora Y resulta Que al otro día Va la, la Señora Porque ya habían puesto la instalación eléctrica Y va la señora Para allá No la loca, la que le a dejar la comida Ah Va a la, señora, a la casa de la viejita Y le toca Dice y no sale Dice eh, normalmente pasaba cuando yo iba a lavar la ropa que la señora se quedaba dormida Dice, ya es una señora de edad Ya es una señora Este, de bastantes añitos Y a veces se quedaba dormida Entonces, yo sabía que cuando Se quedaba dormida, yo tenía la confianza Suficiente de poder pasar Y, y lavar lo que viene siendo ¿no? eh, La ropa Entonces dije, bueno, no creo que haya Problema Qué que, ¿Qué, que hay de malo, malo? Que, que yo pase por mi comida no Ya pasa Dice, yo pasé, entré, abrí la puerta, me asomé, dije, como siempre, ¿no? Dices toda la, la, la vida en, en lugares que son de pueblo, normalmente siempre dices, buenas tardes, eh, permiso. permiso, todas buenas esas cosas, tardes. ¿no? Y dice, me meto y veo el refri, dice, el refri no es como de estos, era de un color como, eh, un, un color aguacate feo, aguacate que ya se hizo feo. Es un color muy, ya muy viejo, eh, más o menos como así. Eh, ¿Estás diciendo de, que mi oso tiene color aguacate feo? Como aguacate pasado. Dice, <risa> vale. es lo que nos, no, me, me contó. Dice, es, era de esos refres que todavía eran como redonditos, como viejitos, dice. Y dice, yo jamás me había llegado a la zona del refri, porque la señora me había sacado las cosas. Dice, cuando yo llego al, al lugar, dice, pues dije, ah, pues voy a sacar las, las, estas cosas, meto, eh, abro más bien el, el, el refri, y encuentro mi comida, pero no solamente encontré mi comida, también encontré comida de la señora. Y encontré unos frascos que estaban justamente arriba de mi. Eh, de la zona donde ponía mi comida. Unos frascos que estaban allá. Y unos frascos como con un color como chocolate. Eh, la, la, la, el contenido de eso era totalmente cenegoso, Porque eran frascos viejos. Y había uno que era. Eh, de una lata pequeñita de manteca. Las personas que ya tienen suficiente, suficiente, suficiente edad, eh, se recordarán que había muchos muchas productos que se venían en latas, así como los aceites de oliva, había unas que eran de latas de manteca, que eh, venían en, en unos frascos, en unas latas viejas, cuadradas. Había unas de 20 kilos y había unas chiquititas, no sé si se llegan a acordar. Y... ...dice yo vi esas cosas... ...y vi que estaba hecho un desmadre... no ...y vi que había varias... ...varias madrecitas ahí... ...y, y fue extraño... ...dice fue fue muy muy extraño... Esa, eh, ...esta cosa... ...y... ...yo vi... ...y la neta me dio un chingo de cosa... ...porque se estaba... Eh, ...había un, un charquito que se estaba haciendo ahí... ...y de repente nada más se veía que caían unas gotitas... ...no cayó sobre mi comida... Pero cayó un costadito y sí me dio mucha cosa. Uh, dice, yo lo vi así y me, me sacó de pedo y dije, no, ¿sabes qué? Al carajo. Al, al carajo de esto. Yo me llevo las cosas. Dice, y, y me fui. Dice, justamente cuando me estaba yendo, llega la señora y me dice, oiga, e, hija, ¿qué estabas haciendo ahí en mi, en mi cocina? Y dice, no, no, no, no, eh, no, no se preocupe, señora, no le robó absolutamente nada, nada más venía por mi. por mis cosas. Y Pero las y la señora se queda viendo así de... ¿Agarraste mis cosas? Y dice, no señora, yo no agarré sus cosas. Dice, ¿qué viste? Dice, ah, yo nada más vine por esto. Dice, yo, yo me lo voy a llevar. Yo ya no, no, no, no. Nada que ver acá, no señora. No, no, no se enoje ni nada de eso. No, mi amor. Resulta. Resulta, resulta, resulta. De que la señora se le acerca. Le dice... ¿Qué viste? Y ella, no vi nada, nada más agarré mi traste y me ya me voy. Dice que se fue, se fue muy secada de pedo y que hasta la comida mejor la tiró, sí, ¿no? de plano la, la tiró. Le dio muchísimo, muchísimo asco esa, esa cosa que vio y de repente se volvió a encontrar con la señora que le dijo, es que esa señora está loca. Y le dice, a ver, a ver, ven acá. Tú, tú, tú, tú me dijiste que esa señora estaba loca. ¿Por qué me dijiste que estaba loca? Dice, mira, esa señora desde que perdió a sus hijos quedó mal, quedó, quedó muy mal. Dice, viene uno de sus nietos a, a, a dejarle comida, pero nada más. Si te das cuenta, nada más viene en un carro, le deja comida y a la chingada. Pero la señora quedó muy mal, quedó muy, muy, muy tocada. Y... Dice que, que la señora fue poniéndose mal a raíz de que le fue dando diabetes. Uh -huh. Y fue de, ok. No, no, no veo qué más con esto. Dice, tú, tú, tú, tú, de las veces que has visto a la señora, ¿en algún momento la has visto caminar bien? Le digo, no. Dice, bien. Cuando tú veas que camina... Quédatele viendo. Y te vas a dar cuenta de que uno de los zapatos es más, más, más chiquito que el otro. Dice, antes nos llevamos bien con esa señora. Pero esa señora tiene como cierto detallito que la dejó bastante, bastante traumada. Y las cosas que tienen en su refri es parte de sus dos pies son los dedos de la señora porque la señora le dio pie diabético y fue al hospital y le tuvieron que quitar los dedos de ambas piernas y parte de la pierna dice por eso a pesar de que lleva el bastón, se todavía puede caminar pero se mantiene allá y la señora en su desmadre fue a guardar las cosas estas a su refrigerador pero no lo metió en alcohol, no lo metió en ninguna chachara, no lo metió en Esco. lo que sea. Y lo dejó ahí. Y nosotros sabemos que los frascos donde está guardando esas cosas están dentro de su refre. De dice, por eso nadie se acerca a esa señora. Entonces no, fue de... Fuck. Mm, Entonces de en la sopa. dice... Nosotros, dice, disculpa si ya comiste, regresando al momento donde me estaba explicando eso, sabemos que tú ya comiste y todo eso, pero la verdad sí me dio mucho asco y todo eso, pero dice, yo, yo sé que cuando... Me puse a escuchar eso, me dio mucho asco porque yo sabía de cuántas veces habíamos guardado cosas en ese refri y yo vi que se estaba saliéndole eh, gotas a esa madre, yo estaba pensando en todo eso y fue de ¡guau! O sea, e esa cosa con el cho color chocolatoso, con esa madre cenegosa. estaba <risa> así, no, estaba así horrible todo esto. Dice, pero una de las cosas peores... ¿La, la, el cer la cereza del pastel? Peores... Dice, fue de que a raíz de todo esto la señora se enojó, jamás me volvió a hablar. Hasta que en algún momento, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho antes de que nosotros nos fuéramos de ahí, salió en las noticias del de periódico, y eso porque nosotros también escuchamos las patrullas, que la señora no solamente tenía eso, sino encontraron a la señora muerta. Dice, falleció la señora y hasta mucho tiempo después la encontraron muerta, y que revisando en el refri, no solamente había encontrado esos eh, ...esos detallitos de esos pies, que afortunadamente esos sí eran suyos, y pues simplemente nada más los conservaba. ¿Había pies de alguien más? No. Ella tenía mascotas, y eran la cabeza de los gatos, no. que también los tenía ahí. No. Entonces encontraron cerca de 15 cabezas de gatos, en esas cosas, dice, yo no me acuerdo, yo nada más vi los que estaban al frente Y creo que los que eran al frente eran sus dedos Pero lo que estaban atrás eran las cabezas de, de gatos que, que tenía la señora Y seguía teniendo gatos, dice, hasta la fecha Dice, y fue francamente horrible como sus, se suscitó todo eso Dice, se hizo medianamente grande la, la, la, la noticia Pero pues son de las cosas horribles que me, me llegó a pasar, me llegó a suscitar Y dice, y es hasta la fecha que me acuerdo de algunas cuantas cosas que están en el refri y de verdad me da mucha cosa, me da mucho asco eh, recordar eso de, de esas cositas que están allá y dice, tal vez ustedes estaban contando cosas de fantasmas y todo eso que les dio como cosita pero también quería comentarles que mi, mi hija dice mi, mi, mi hijita cuando nació cuando todo eso, ves que Dijimos que no, no pasó mucho tiempo hasta que conseguimos un refri. Pues mi hija, casi dos años después de que ya tuvimos refri, mi hija decía que sentía que había algo o alguien mordiéndole los deditos de los pies. ¿Qué fue? ¿Por qué? Quién sabe, dice, yo jamás eh, quise relacionar todo eso. Dice, afortunadamente dejó de hacerlo en algún momento, pero siempre me decía que sentía eso y, y lo veía cada vez que, que se quedaba asomando a la ventana. Dice su cuarto, el cuartito que la adaptamos para ella, tenía una ventana que daba casi a la casa de la, de la, señora. De la otra señora. No, no. Y dice, cada vez que se asomaba, decía, es que me da mucho comezón en mis deditos y siento como picazón. ¿Cómo la ves? Está cabrón. No es tanto de comida, la, la chlas me, nos, nos pidió esa de, de comida. No es tanto de terror, pero sí te da como cosa porque no, no nunca sabes de verdad que te vas a topar. Nunca sabes que te vas a topar y uno va comiendo de buena fe. Eh, normalmente uno al momento de que llega a un sitio, siempre da por hecho de que va a esperar lo mejor. Y a veces te da unas sorpresas horrendas, como las que nos tocó hace poco, del vaso que lía fe o cositas así. Pero normalmente son cosas... Eh, Errores, ah, errores humanos, ¿no? El bicho vaso a olea horrible, lo sabes. Sí, olía huevo. Sí, entonces son, son cositas así, pero ya eh, raya un poquito en lo raro el, el que sepas que en algunos sitios, pues, conservan así. Y oh. digo, es, es totalmente natural. Yo conocí personas que les quitaron alguna parte del cuerpo y tenían el, el síndrome del miembro fantasma. No, nada que ver con el pito fantasma, no, no se emocionan, sino tenían el síndrome del, del miembro fantasma, no sé si lo, lo ubiques, sí, sí, sí. que eh, las personas que perdieron un, una extremidad, ya sea una mano, un pie, Man, ellos sí. siguen sintiendo eh, todo con esa, con esa eh, mano entre comillas, o ese pie, o esa extremidad fantasma, que sienten frío, sienten dolor, y sienten que los están agarrando, o que sienten picazón, sienten comezón, o todo eso. Rabio, qué bien mamas cabrón. Sí, amor. <ríe> ya sé. Ahorita me acuerdo de la oficina de cuando Dwight este va a cuidar a Gotitas Ajá. y este lo mata en el refrigerador <ríe> que lo mete al congelador. Lo mete al congelador. A, a Gotitas, no, pero mi chigato tenían que hacerle tra super tratamientos. Y sí, pro eh, tal como dice Ashley, probablemente ya comimos algo y nosotros ni en cuenta. Mm, ahí en las carnitas. Las carnitas, sí G carnitas de gato. Yo siempre he desconfiado de lo los tacos baratos, pero por ejemplo, siempre se me hicieron riquísimos los que estaban ahí en Santa María la Rivera, de los que eran cinco tacos por 20 varos del Pepo. Ah, sí se llamaba Pepo, ¿verdad? Sí ya me acuerdo de ese nombre. Sí, nah. pero pues ahí estábamos, trague y trague pinches tacos. Sí, ya sé. Y es que te, te da, te, como que te da cosa, porque mucha gente, eh, evidentemente fuera del DF, eh. Cuando viene al Distrito Federal o al Estado de México luego luego te dicen no comas en la calle y no es no es una mala advertencia de verdad no. eh, hay mucha gente que dice no pues haz, haz, hazle acentoñero a cualquier persona que te tope y dices ay sí ya es una mamada ay, amigos no sean así de que di les digan este pregunten cómo es el acento de ayer del DF pues no mames güey es que es que no mames ese gato no o sea no así no hablamos los chilangos aquí lo valedor <risa> Cómalo, si no lo navajeo pues no. ¿Quieres otro amigo, carnal? Sí, no, no eh, o sea, eh, aquí hablamos normal, no manchen No manchen En, en, en muchos sitios sí tienen ese ese vale. cantadito Pero hay mucha gente que se queda muy pegado Que tienen todavía ese acento Porque me he tocado gente que dice así No, pues, ¿cómo hablan los chilangos? Y dice, güey, eso es un acento chilango Pero de 1940, 1950, no mames ¿Dónde aprendiste eso con Pedro Infante, güey? Eh, hay de todo, pero sí, una de las recomendaciones que normalmente dicen es por favor si vas al DF no comas en, en la calle, es un muy buen tip, eh, necesitan ya empaparse un poquito de eso y necesitan pasar por un par de salmonelosis para poder resistir el, el ambiente de por acá y, y está eh, bastante, bastante, bastante eh, bonito el... el Vivir, convivir con la gente y de repente te topas con cosas que de verdad están muy ricas y tú dices no mames esto esto no debe valer esto o por ejemplo en alguna ocasión que me encontré una persona que vendía eh, bubulubus y los vendía 50 centavos un bubulubú de tamaño normal y hasta te saca de pedo así de pinche bubulú que voy a tener, todo eso. Así que hasta recordando las, las cositas como. Um, ¿Piratas? No, no, piratas. Eh, ¿No? La, no, las leyendas urbanas que decían que inyectaban con eh, sangre de VIH a los plátanos. En los 80s y 90s decían, güey, es que ten cuidado ah, o con ir al cine porque te podías este, picar las nalgas con jeringas okay. que habían dejado con esas madres. Por cierto. Este Creo. Jacobo nos mandó mil doscientas estrellas. Ah, muchas gracias, Jacobo. Muchas, muchas gracias por tus Ahora estrellitas. Ahora vas a tener que sacar las pezoneras, amor. Las, no, no, no tengo no tengo acá. ¿Te sacar. Te pueden pedir? Ya sé, pero no. Es más, <risa> te van a pelear por pedirlas. Ya sé. No, pero eh, sí, eh, uno nunca sabe realmente qué es lo que se pudo haber llegado a comer. Nunca sabe qué es lo que te llegaste a topar en algún momento. Y no solamente aquí, sino en muchos otros sitios. Igual y ya Doña Pelos te hizo un pinche... Uno de esos Amarre, un amarre Ah, como lo que llegó a contar Dross Así de, Ah, sí, es que estaba haciendo un amarre a este güey Sí, hay, hay de todo las La personas viejita. Sí, sí, sí Muchas gracias por tus estrellas, Madai Banda Muchas, muchas gracias por las, las estrellitas Sí, ¿no? Es eh, extraño Pero digo, en todos los sitios se... se, se suscitan ¿Se sus, cosas así, no solamente la tamalera de. ¿de ¿Dónde era? ¿De la, Portales? ¿De la Portales? la tamalera de la Portales, que era una señora que era su, su marido, ¿no? Su pareja. Ajá, era su pareja que le metía unas chingas y ella dijo un día, ¿saben sí. qué? A la chingada y lo hizo en tamales al güey. También, pinche güey, ¿para qué se pasa de lanza? Sí, ¿para qué se pasa de chorizo? Pues, pinche güey, ¿para qué se pasa de lanza? Pinche culero. No, no les niego que sí hay lugares donde sí se ponen ese acento Pero no es sí. en todo el DF Sí, no Yo, yo sí me acuerdo de, de algunas cuartas la Roma que la es este Yo este perrito Este perrito Este perrito, no, yo lo no rescaté. <risas> Saludos amigos animalistas Pero no mamen ah, Hay de todo, de verdad es, es que hay de todo Ay, esa, esa historia fue, fue rarilla y me abrió el apetito Tengo hambre que a todo tiempo tengo hambre pero no manches. Dame un bubulubu, por favor. Ok. ¿Bubulubus y mazapanes? Sí, sí, sí, mazapanes con bubulubus y bubulubus con mazapanes. ¿Qué? <ríe> ¿Nunca viste esa historia de Killer Pollo? No. ¿Que era el increíble señor de los pechos firmes? Eh, No. ¿Qué es así de, hola oh, señor de los pechos firmes? Y le dice, este hola niños, vengan a mi casa, tengo bubulubus y mazapanes, y mazapanes con bubulubus, y bubulubus con mazapanes, sí, sí, sí, eh, claro, claro, vengan. <risa> no tengo idea, debe ser una animación de por ahí del año 2000, ¿verdad? Sí. Sí, sí, más o menos. Las horrorosas animaciones del... Killer Pollo. Ajá, Sid Vela, ¿no se llamaba? Sí, Sid Vela. Ajá, que era el increíble señor de los pechos firmes. También como el gato electrónico. ¿Qué, qué, qué, no, no me, ¿Cómo no me dio una embolia? Te lo juro. se Estaba bien cagado, supongo. Eh, me, me recuerda mucho a las historias de Crick Fallucci, de, de Ren y Stimpy, que tenían como ese ese detallito de, de grotescón al momento de dibujar a los este, a los personajes, uh -huh. o los steals que de repente hacían, que era un, un, un close-up directo a, a Ren o Stimpy, y los ponían así con chinguiñas con todo eso. Eh, de por sí Faluchi tenían como, bueno, sigue teniendo, está bien raro ese güey. Está bien, bien loquillo y tiene su, sus cosas raras, y ahorita que dijiste más o menos, así el increíble señor de los pechos firmes. El increíble señor de los pechos firmes. Pero era, o sea, sí era toda una obra de arte porque sus animaciones estaban hechas en paint. <risa> Entonces así de puro arte, papá, puro arte. Por cierto, si tienen la oportunidad de ir. Ya esto no es publicidad pagada. Um, ...alguna tiendita de la esquina... ...y comprar unos bubulubus... ...frost... ...están muy ricos estas chingaderas... ...de, volver, de verdad ya esto... ...puede volverlos adictos... ...están bien ricas estas madres... ...son es solamente que, de temporada... ...ajá, es que compramos unos aguinalditos... ...para el 24... ...y yo no les había tomado importancia... y ...dije, ah pues... ...no me gustan tanto los bubulubus... Meh. ...los compramos y todo eso... Y, le, ...y a veces he tenido como... ...ganas de algo dulcecito en la noche... Y dije, ah, pues, ok, vamos a probarlo Y wow, se me hicieron los ojos chiquitos, todo grande Y es así de, güey, ¿qué es esto? Ya aproveché Y este... <risa> <¿qué> son babos <risa> Y bueno, el punto es de que le dije a Daniel, no mames, prueba esto Así como el güey de las cangreburgers cuando prueba la primera cangreburger Y esta mamada, ¿qué es? <risa> oh, espera, este es de mi color favorito Oigan amigos, oigan amigos, ven y escuchen mi canción. En ese momento Iván Escalante está teniendo un orgasmo por las reverencias. Pero sí, seguramente. Yo, yo no lo topo del todo. Bueno, ni Bueno, es gargantos. el güey, el pinche pececito que le que invita a todos a comer las pinches cangreburgers porque rifan un chingo. Así, yo con el Daniel. Y se comió mi otro bubulugo y pensé que traían este... Eran el, iguales ajá, los, las, bolsitas las bolsitas eran iguales. Y se comió mi otro bubulugo y yo así en el otro momento este Dije, ah, pues me voy a comer el otro bubulubú que había en la bolsita. Juro, ya no, no había bubulubú. <risa> pero sí, a Daniel también le gustó. Y ahora que fue al Walmart, los encontró en bolsita. Y este y trajo una bolsita con 15 piezas. Pero yo creo que sí nos las vamos a terminar chingando entre las sí, entre están los dos. en 50 varos esas. Están muy ricas, de verdad. Se las recomendamos mucho. Uh -huh. Entonces, están muy buenas. Son este, de gomita azul con cubierta de chocolate blanco. Entonces, está... Delicioso amigos, delicioso Y después del comercial no pagado, por cierto eh, Hace <ríe> unos días estuvimos eh, uh, aprovechando ¿Te no de esto? No, no, no, tengo chiquito Ah, tiene chiquito, ok eh, Hace unos días estábamos diciendo de que había unas personas Muchas eh, youtubers que habían hecho eh, una historia que yo escribí hace mucho tiempo y Que se llama No le limpies el sudor a un cadáver y me había quedado en que la mejor historia, ah, para esto previamente en el contexto, eh, nos habían mandado un, un video, lo cual hizo que yo buscara unos cuantos videos y buscara esa historia, si es que alguien ya la había grabado. Resultó que había treinta y tantas personas, casi cuarenta personas que habían grabado esa misma historia y decidimos... Como proyecto de, de mes eh, Hacer una video reacción a esas historias Para volver a escucharlas Porque hubo muchos güeyes que le ponen como un feeling muy raro Una intención media extraña al, al grabarlas Así como que, claro que sí Esta historia le pasó un paramédico Y es su amigo Víctor No, todos empiezan así Este Esta historia me pasó a mí y a un amigo Que somos paramédicos, o no sé cómo Ni, ni me acuerdo cómo la escribí Pero tal cual, eh... Está escrita, así la han muy pocos le metieron como de su aderezo, ahí está el criminalista nocturno, el Don Cheto también, eh, le entró a contarla, pero le pusieron un poquito más de sus cosechas, todos los demás lo hicieron así. Pero en esa, la que se había ganado el top del no mames, era un chavillo que había hecho, eh, la había narrado la historia con Loquendo, con un pinche programa... Para que tú escribes algo y en automático te, te lo habla una pinche voz eh, sintetizada. Ah, pausa. Dice, por cierto, esta no está en YouTube. No, porque esa la escribió Danja y hace un montón que la contó. O creo que sí la subiste, ¿no? La conté en una ocasión, eh, pero fue de los primeritos capítulos donde no los guardaba. Ah, pues por eso. Pero puedo volver a, guarda, a, a grabar, no hay tanto pedo. Eh, pensé que esa, la que había hecho con Loquendo, eh, ese chavito... Era la mejor historia. ¿Por qué? Porque de fondo le había puesto fragmentos de Dragon Ball super. Entonces estabas escuchando la historia así con madres y de, wey, no mames, estaba bien cagado porque uno se escucha súper mal el, el ver a lo y sobre todo tener de fondo, ¿no? Imágenes de Dragon Ball. Pero hace ratito me enviaron un, no mames, está dando sus, sus, este... Sus topes eh, entre historia y e historia porque nada tienen que ver las cosas, nada tiene que ver Dragon Ball con la historia y lo que me enviaron hace rato es una chica de TikTok que cuenta la historia en cinco capítulos mientras se maquilla y ustedes dirán, tiene algo que ver el maquillaje específico que la chava está haciendo. ...con la historia, porque una cosa sería así como que... ...ah, me voy a maquillar de la muerta, no sé, algún pedo así... ...sí, adivinaron, no, no tiene no nada tiene, que ver... ...ni barras que ver de, de, de esa historia... <ríe> ...no tienen ni madres que ver... el ...cómo se está maquillando, está maquillando como... Eh, ...para una fiesta, una cosa así... ...pero está contando la historia, ni siquiera la está contando en directo... ...sino como... La está, ...la está leyendo, la ...la historia, entonces es un... ...ok, yo, yo como pendejo me quedé viendo... Eh, ...un par de videos, ya dije... ...no, a la chinga, voy a adelantar hasta el quinto video... Eh, y ya sale la, la, la morrilla terminada de maquillarse Y que no mames, ¿por qué te maquillaste así mientras estás contando esto? Está súper raro, ¿no? Porque es Para... su TikTok y ella puede hacer lo Ajá, que quiera Ya sé, por eso también tengo el mío, voy a hacer pendejadas Entonces está así de, güey, qué, qué, qué chingados Y se me hizo cagada, le iba a poner un comentario todo estúpido Pero eh, en los comentarios también salieron gente así de Oye, güey, esa es mi historia Y yo así de, ¿neta? <ríe> Oye, ¿por qué no me das créditos a mi historia? Y de repente también le pusieron así de Ah, es que esa historia la subió X nombre, porque ahí lo pusieron Y Ay, era, una ah, era una morra Y de hecho creo que en la en La historia, no sé cómo llamarlo En el video de ese de TikTok, también le ponen Así de, esta historia es de Dana, no sé qué madres Entonces es esa también se gana El pinche premio No mames <risa> sí, TikTok es una, una red rara Nunca nos había topado, bueno Yo había visto cosas como El clásico clickbait así de Dale, eh, regresar al video O comparte este video para ver el final de la historia Y así como que eso no es cierto Sean mamones <risa> Compártelo con tus amigos o tendrás mala vida Tendrás mala suerte uh -huh. el resto del año Pero TikTok es un territorio extraño que, Ay, güey, pensé que esto era <risa> No Parto te comas de... mi chicle masticado, no mames Y ahí Pero sí Ok, vamos con la siguiente historia Después de haberle metido un poquillo de paja Al, al, la transmisión Ah, hay muchos, muchos, muchos, muchos eh, capítulos que hemos subido a Spotify y todo lo demás que eh, tratamos de tener como un, un temita en general. Y francamente, si les he de ser sinceros, en esta ocasión por cuestiones de tiempo no preparamos un tema así. Sin embargo, algunas de las cuantas historias que eh, han ido saliendo no es que salgan al vapor, pero sí me acuerdo de muchas pendejaditas que fueron suscitándose, entonces cuando de repente da un chispazo como por ejemplo lo que ahorita nos dijo esta Ashley, eh, van saliendo así, ¿no? De que, de que me, me, me llevo a acordar en, en algún momento, pero llegan a, a suscitarse. Y ahorita, que estábamos hablando precisamente de, de estas cosas, y ahí eh, me vino a la mente una historia que salió porque originalmente no me suscitó a mí, pero a quien sí le suscitó, eh, no lo, ¿cómo decirlo así? No lo había contado de tal forma tan amena, hasta que en algún momento yo llegué y me apersoné con él para decirle, oye, ¿me puedes contar bien cómo sucedió esta madre? Como siempre, yo estoy a la gente. Ya sé. <risa> <risa> lo hago, lo hago, déjame ser. Y... Le pregunta a esta persona, oye, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Y por qué es que en este sitio se dan estas cosas? Bien, esto sucedió en un lugarcito que mucha gente debió haber conocido hace ya algo de tiempo. Que se llamaba Conasupo. Voy a dejárselos muy de tarea para que pregunten qué diablos era un Conasupo. Sobre todo para que vayan con sus abuelitos, con sus tíos, con sus papás y les cuentan algunas cuantas historias. Porque en muchos sitios no se van a saber ni qué chingado será la Conazupo. Pero eh, durante un, una temporadita, la Conazupo estuvo haciendo la de Liconza también. O lo se que huyó, ahorita es Liconza. Conazupo y Liconza es lo mismo. Eh, más o menos. Por, por ahí va. Pero eh, era antes. Ya antes de que estuviera la leche Bact y la leche radiactiva. Se pasó que. En una de esas ocasiones yo estuve preguntando con un señor que eh, estaba ahí, que era transportista. Y me habían dicho, me habían comentado desde antes, güey, es que allá les da un chingo de miedo cuando llegue ese señor, cabrón. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque ese señor trae a la niña. Y es un... Trae a la niña. Al principio, ¿sabes cómo me lo imaginé? Un señor con una niña cargando. Ah, No, aparte de este, aparte de eso, eh, me lo imaginé como que el señor era normal y la, la hija era como esta Elmira de los Tiny Toons. Okay. Así de, no mames, ya había con, con, la, con la niña. ¿Elmer y Elmira? Ajá, era Elmer y, y Elmira. Por cierto, no era Elvira, era Elmira, porque era Elmer chiquita. Y siempre la pensé así, o Darla, ¿no? De Buscando a Nemo es una chavita cagapalo, yo siempre me pensé No, pues ahí viene el pinche señor con la niña y, y siempre, siempre hace el señor con la niña, el señor con la niña Y en algún momento me acerco con unos güeyes Y así de, ¿Qué, qué, ¿qué pedo tiene esa niña? no Y dice, no sabes qué pedo, ¿verdad? Le digo, no Dice, es que hay un señor aquí Que hace muchos años Dice, el camión que estaba transportando eh, Bueno, más bien, el transportista de ese camión Era otra persona, dice, actualmente Esa persona está en la cárcel y después ya se lo agenciaron a esta persona, ya se lo dieron a él. Le digo, ok. Dice, mira, estaban haciendo unas maniobras de descarga en los patios de acá. Y se suscitó algo muy cabrón y eh, dicen que ahora trae una niña. Y así, no me dijiste nada, cabrón. Dice, pero la neta me da un chingo de culo ir a preguntarle a, a estos güeyes. Y así que yo me acerqué con el señor y así como que, oiga, don, <risa> cuénteme la historia de la niña. Y al parecer el don puso cara así como de, vaya, tú sí tienes huevos de preguntar. Pero vaya, pero qué huevotes te encargas. Ay, sí, de a... Uh, dice, ¿a quién te dijo? Le digo, a uh, todos los de allá. <risa> y ya se me queda así, ok, vente. Vamos, para, vamos, vamos por un chesquito. Mira, dice, te la cuento. Si me invitas un chesquito y un tabaco. Y yo así de, <risa> saco 20 varos. Amos. Qué barato me salió. Qué barato me salió esto. No, fuimos a una, una casetita que estaba enfrente Una casetita de la chingada Tenía comida muy de la verga Pero fuimos para allá Y se puso a platicar conmigo el señor Y le digo uh, Me dijeron que usted no era el transportista original de esta unidad Me dice, efectivamente Esta unidad, así tal como la ves Ya fue remodelada Le cambiaron muchas cosas Y casi casi les iban a raspar el pinche motor Para no perder la unidad Le digo, ¿por qué? Dice, hace tiempo eh, Había unos... Dice, del edificio que está ahorita, que son eh, oficinas, todo esto de este ladito Antes eran unas casas, dice, esto ya lo tumbaron hace, hace tiempo Antes era un, un como una especie de vecindad chiquita Dice, ya había, ahí había gente Dice, pero no creas que gente, eh, pues, como se pudiera decir, consciente, ¿no? Eran personas que les valía madre, dejaban que sus hijos salieran Que fueran a echar desmadrito por acá, por allá, la, la, la Dice, y en una de tantas, una, una niña, una chavita, se sale del, del lugar, se pone a correr, se sale con una con una muñeca. Dice, y este cabrón estaba echando maniobras para salir de ahí porque ya habían cargado. Se sale y la niña queda atrás de las ruedas. Y ahora imagínate, un, un camión, dice, lo suficientemente grande de estos que transportan toneladas le pasó por encima a la chavita, le pasó por encima totalmente a la chavita y la mató, la, la dejó hecha a una pasta, dice, eh, nadie en el momento le dijo que había pasado eso, que la había matado, nada de eso, dice, en ese momento había tan poca gente que hubiera visto esto y nadie la vio ni siquiera en la vecindad que estaba acá enfrente, eh, que esto había, se había suscitado y de repente fue de, güey. Ya mataron a alguien hasta el momento en el cual el cabrón avanza y no fue hasta que la policía fue por él, porque él ni siquiera se había dado cuenta. O sea, básicamente, la aplastó, se siguió echando de reverse todo es como, eso. Ah, una botella de refresco. No, sí que, bueno, según lo que el, el señor me dijo, nadie se había dado cuenta, literal, nadie se había dado cuenta, pero dice. Eh, se echa para atrás, se apila directamente, bueno, se afila directamente hacia, la, hacia la carretera y se jala. Dice, no fue hasta que vieron una pinche mancha. O sea, de... él ya iba de salida, pues. Ajá, él jamás se dio cuenta. Dice, ya era una mancha en el piso, un, un, un trozo de carne que de verdad no se veía tanto así en el pinche piso. Okay. Y lo que iba dejando, dice, no fue difícil encontrar ese cabrón porque lo que iba dejando de rastro eran partes de cuero. De piel, de huesos, de todo eso Por todo el pinche camino Porque se le fue atascando en parte de las llantas Dice, y fue horrible cabrón Porque evidentemente la gente le, le, le llamó Y fue la misma gente hasta allá de, de, con, de Fue una patrulla hasta allá por él lo detuvo y le dijo, ¿sabes qué es lo que hiciste, cabrón? Dice, no, no, no, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasó? Y ya lo, lo bajan y ya le muestran. Y dice, güey, ya, creo, creo que mataste a una niña desde hace un chingo allá por, por donde estabas. Y es, no mames, güey. No sé qué cochupos hubo. De verdad, no sé. No, no, no tengo idea. ¿Y ¿Qué es un cochupo? ¿Qué tranzas? No tengo idea de qué tanta tranza hubo que no detuvieron el carro. No detuvieron la unidad. O sea, detuvieron al güey y todo eso. Pero por ahí hubo algunos chanchullos por debajo del agua para que la unidad siguiera sirviendo y a este güey lo entancaron. Porque a fin de cuentas fue homicidio imprudencial. Sí, claro. Entonces, eh, no sé eh, específicamente qué fue lo que habrá pasado. Y dice y después me contrataron a mí por la unidad. Dice, por la unidad que ya de por sí estaba así. Dice, le cambiaron el todo, le cambiaron los colores, le cambiaron un chingo de cosas para que no se dieran cuenta que era la misma unidad. Claro la que estaba allá Ay, y fuera ajá fuera todavía allá dice antes que yo me pusiera a manejar esto antes de que yo entrara como transportista hubo, hubo otra persona que no aguantó dice tú ibas a cualquier a cualquier lugar con este con este con esa unidad y no pasaba nada no pasaba absolutamente nada Pero llegabas a cargar o a dejar Este... Pedido allá Te subías a la unidad Sobre todo de noche Y de mañana también Avanzabas tantito Llegabas por la supercarretera Dice, y en la carga Sonaba como que estuvieran rascando cosas en la parte de atrás, dice tú te quedabas así bien bien bien pensando así de que eh, ibas manejando, ibas en tu playa, ibas con tu música y todo eso y atrás, en la carga sonaba así, durísimo al grado que el chofer lograba escucharlo, si el chofer se orillaba, no, era nada. no seguía sonando, y en algún momento dice, la primera vez el cabrón dice, no, pues estos pendejos me quieren jugar una broma, se metieron acá, se metieron ahí entre las casas Dice, él abre, él abre la, la, la caja para ver qué pedo con todo esto y no había nadie. Y él se quedó, pues qué raro, igual hay algo que está pegándole, hay algo que está eh, haciendo todo eso. Y no, y no, y no. Dice, no fue hasta que una noche... Le dijeron que aguantara tantito, que se quedara afuera, porque todavía no habían traído otro. Tenía que esperar otro transporte que llegara a dejar cosas para que él se pudiera llevar parte de esa carga a otro sitio. Y dice que en esa noche, cuando pasa eso, todos los trabajadores, incluyendo el transportista, vieron dentro de la caja a una niña. De espaldas. Todos la vieron y fue de. ¿Y esa? Dice, y se quedaron viendo el transportista, así como que, güey, ¿tú qué pedo con eso? Y el transportista, así, no, güey, no, no, ahora sí que no, ella no viene conmigo. Y dice, oye, niña. Y se, se subieron así como que, chavita, chavita, chavita. No, no, no, ¿sabes qué? Bájate de acá. Dice que quien se subió fue el transportista, ahí. Y dice que al momento de que se suben, tanto él. ...como los otros güeyes que estaban abajo... ...salieron... ...literal, corriendo... ...de ahí... ...el transportista dice... ...jamás, jamás, jamás... ...regresó... ...ni siquiera por su pinche pago... ...por su liquidación... ...los otros trabajadores... ...ya no fueron al otro día... ...y según lo que cuentan... ...los que estaban allá... Dice, según lo que cuenta el, el, los encargados de seguridad, los que tenían ahí la puerta para poder entrar y sacar las unidades, dicen que la gente salió corriendo diciendo, es la niña que atropellaron. Oh, y... <risa> sí, güey, sí, de verdad, cabrón. <risa> Eso dijeron. Dice, esa es la chavita, dice que uno de ellos... Todavía regresó para entregar su, su renuncia Dice, los otros ya no volvieron Solamente uno fue el que se acercó nada más al hogar Y la entregó al policía Y el policía todavía le dijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se pusieron todos así? No mames, de repente se salieron todos Y que él le dice Es que vimos a la, a la, a la niña de acá Dice, estaba de espaldas Pero cuando se volteó Dice, no podías ver su rostro Porque nada más eran carne era como si hubiera carne molida en todo su cuerpo Dice y se estaba cayendo a pedazos Se estaba cayendo a pedazos Y la niña se quedó ahí Y que le dice al transportista Ayúdame Abrázame No quiero estar aquí Está todo oscuro Así le dijo, está todo oscuro. Ajá. Dice, no solamente el, el transportista vio eso, sino que los demás También lo escucharon, ver. lo vieron de hacia lo lejos y dijeron a la mierda. Vámonos de aquí. Para las Dice, fue que después me contrataron a mí. Dice, y la, la gente nueva que está actualmente trabajando en, en, en esas partes. Dice, se da la casualidad de que. A mí me cuentan esa historia como poder decir. Güey, mira, nada más te vamos advirtiendo que de por sí hay una personita que así, así, así. Dice yo, la a neta. Que no te yo, la neta, no creí nada de eso. La neta, yo desde el principio. Pensé, no, pues me quieren hacer un pinche juego estos güeyes. Me, me quieren andar cucando nada más para ver qué pedo. La, es una pinche novatada que me quieren dar a estos pendejos y la neta no van a caer. Dice, yo revisé toda la unidad. De arriba abajo y que fuera bien sellada. Dice, yo trabajando chingón desde el principio. Dice que me jalo y en la salida a la supercarretera, cabrón. Dice, yo estaba bien metido en, en unas cosas. Iba pensando porque tenía unas, unas bronquitas con, con mi hija de la escuela. Dice, eh, dice, cuando tu hija está en la universidad, cabrón, tus. Tienes que ayudarla, tienes que apoyarla. Y pues no había tanta lana. yo pensando todo eso. Y volteo. Y cuando me quedo viendo al asiento, dice, me llega un olor. Dice, tú, tú, tú has sido un rastro. Dice, has, has olido cómo huele la sangre, cómo huele a hierro. Has acercado un pedazo de sangre a olerla, así de cerca, que agarras el pinche pedazo de carne, ya sea visteces, lo que fuera, y olerla de cerca. Dice, ese olor inundó totalmente la cabina donde yo estaba manejando. Yo volteé y de verdad yo sentía que había alguien ahí a mi costado. Pero era tanto el pinche olor a hierro, a sangre, que me dio un chingo, pero un chingo de miedo. El, el, el estar ahí. Me, me invadió una sensación completa de arriba abajo, de, de pinche pánico, cabrón. Porque no no, no era ese olor eh, rico de carne, güey. Era como un olor de carne como con olor a, a shokia. Dice, o, o, olía medio feo. Tenía un, un, un olor acre, inclusive. Dice, me dio muchísimo miedo, dice yo, aquí en, en, en mi... este Aquí en mi tablero tengo un, un crucifijo, dice yo agarré el, el crucifijo y agarré una virgencita que también tengo ahí que, que le ponía una, una lamparita y las empecé las, las agarré y las empecé a abrazar y empecé a rezar, cabrón. Pero empecé a, a, a rezar, a, a sentir eh, como tratar de aliviarme ¿no? ese sentido, ese pinche olor. Eh, que, que tenía ahí mientras iba pues manejando. Y casi me cago del miedo Cuando yo escucho que alguien me dice ¿Por qué la abrazas? Era una voz de una niña Ajá. Que me preguntaba que por qué abrazaba O a qué la abrazaba Dice yo Puta, en ese momento, dice, perdí la pinche cabeza. Neta, me, me, me detuve en la pinche unidad, me bajé en chinga y me quedé así de ahí afuera, así de no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Y después fue también, puta, si me quedo acá también me van a verguear, <risa> vaya a venir un güey y me va a saltar y fue de puta, no, no, no sé qué hacer, cabrón. Dice, me subí en chinga y llegué a la primera caseta, me hice pendejo que se había chingado una de las llantas... De la de enfrente, dice, porque las de atrás te, siempre te van a pendejear, así, no, pues así, llévatelo, güey, dice, llegué a, un, a una caseta, me detuve ahí, dice, me, me fui por un tabaco, y, y a lo lejos, me dice, mientras estaba ahí como en la, se pudiera decir cooperativa ahí del, del, de la pinche caseta, dice, a lo lejos, yo veía mi, mi, mi pinche camión, güey, dice, dice, no, puta, ¿y ahora cómo, cómo le voy a hacer?, Dice, y a pesar de que las luces del, de, de la caseta iluminaban pues, mi camión ¿no? Y la pinche pedazo ahí de, de, de los baños que también iluminaba para allá Dice, llegué a ver encima de la, de, de la caja del camión En la parte de arriba Cómo estaba sentadita una, una niña Arriba estaba sentadita una, una niñita. E inmediatamente recordé las, estas cosas que me dijeron. Las cosas que, que estaban allá. Y... Y pues me dio... Me dio culo. Cool. Se me metía una regañiza, pero... Sabrosa, güey. Una pinche regañiza a mi tamaño. De que tardé un chingo en entregarle a esa madre. Pero me esperé a que, a que amaneciera. Les inventé alguna cosa ahí. Pero... Dice, después me dijeron, tienes que ir a otro sitio, fui a otros sitios y como si nada, como si nada cabrón, ya hasta que me dijeron, tienes que ir para allá otra vez a hacer la, la carga y dije, no, a ver qué, qué onda, dice, le comenté a mi, a mi mujer esto, dice, y, y ya ves que las señoras tienen ahí sus amigas, que les dicen cosas, que les dicen eh, algunas pendejaditas así, de, a ver qué, qué, qué chingados, y pues, ay, mi, mi brujer me, me fue diciendo que una de sus amigas, <ríe> una de sus amigas eh, le dijo, oye, ¿y si tu marido habla con ella? Y se pues, me dijo mi mujer, así, no, es que me, me, me dijo mi, mi amiga que si no hablas con ella. Y nada, no, me quedé viendo, le sea, ¿Habla, habla tú con ella, pendeja, ¿yo por qué? Dice, pues, a fin de cuentas, dice, mi esposa de buena fe me regaló esos pinches Cositas para prenderla Inciensos y mamada y media dice me, me regaló Dice pues yo entiendo que lo hizo de buena fe No funcionó No funcionó ni madres de eso Se seguía presentando esa chingadera Y a me daba mucho eh, Miedo tantito Pero de repente Dije a chingar a su madre el miedo A la mierda el miedo Voy a tratar de hablar con ella Dice, y lo que iba en el camino le iba hablando, no me respondía para nada, pero iba hablando con ella, iba hablando con ella, y le decía y le comentaba, ¿sabes qué, mi hija? No, pues es que tengo problemas para pagar la, la universidad de mi hija, pero eso, dice, como que se fue calmando tantito, pero al mismo tiempo siento que se fue encelando. De su hija. De mi hija. Porque de repente una de esas veces, dice yo, pues salía a trabajar, estaba en carretera. Y de vez en cuando, pues los fines de semana a veces veía a mi hija. Y ya cuando vi a mi hija, eh, en una ocasión me dice, papá, no mames, soñé con una niña desfigurada. Qué miedo. Soñé con una niña así, así, así. Y dice, no, pues no mames. En algún momento pensé, puta, pues de tanto que le he contado de mi hija, yo creo que, que le agarró envidia, le agarró enojo. Estás viendo que quiere abrazos y abrazos a la hija no te ajá. Y dice Me fui a A, a, a una juguetería Y compré una, una muñequita Dice compré una muñequita Y Dice Y en una ocasión que, que estábamos allá ya, ya en carretera le dije Oye, oye, oye amiguita eh, Te traje un regalito dice Te traje una muñeca Dice y la senté a mi lado Senté la muñeca a mi lado y dice, yo nada más iba pensando, puta, a ver, a ver en qué momento se mueve la pinche muñeca, una cosa así, no me vaya a salir de la pinche carretera por andar jugándole al pendejo. Dice, mientras iba avanzando, pude escuchar. Que una niñita decía, ella es Mónica. Ella es Moni. Y yo así de, Moni. Dice, sí. La niña le puso Moni a su muñequita. No. Mami. Y así de, verga santa. Y así, no mames. ¿Y qué pedo? Dice, pues, ¿me sigue? La, la niña me sigue y me cuida, dice yo le compro una muñeca cuando se puede, cuando es día de reyes o todo eso y ahí está, va conmigo a, a, al camión y dice me cuida. Dice en alguna ocasión yo yo me, me estaba dice había trabajado mucho, estaba muy cansado y estaba a punto de, de irme cuando de repente nada más sentí que unas manitas me agarraron mi cara y me despertó, estuve así una baba de irme. Estuvo a una, hacía una mini mierda de irme de, de, este, de salirme de la carretera y me despertó. Dice, ahí está la, la niña, dice, yo no he querido ponerle nombre, dice, yo solamente conozco que su muñequita se llama Moni y, y sé que a veces la dejo en una parte o la pongo ahí en la caja de atrás o una cosita así y de repente ya está aquí, se pone a jugarla, pero desaparece la muñeca, aparecen muchos... ...otros sitios de donde yo la dejé... ...y nadie se sube... ...y es hasta la fecha que estos pinches culos de acá... ...dice, la muñequita... ...y se burlaron de ella... ...así de... nah tú tan grandote... ...tan así con este pinche bigotote... ...así de... ...así de gordo güey... ...tienes una pinche muñeca acá... ...dice y... ...sí güey... buen pulmón... ...sí, sí. cabrón... ...sí... Lléguela a la verga... <ríe> ...dice sí. sí... ...este... ...pues... ...se burlaron de, de la muñequita... Dice, y en esa pinche noche no los dejaron dormir a todos. Pues por pinches morfones. Dice, vale. hoy, eh, dice hasta la fecha, hoy, sigo teniendo la, a la muñequita, está ahí. Dice, y si te metes a, a, ahí, eh, en el carro del, del lado del, del copiloto, hay muchas cositas de, de niña. Dice, ya le compré esa... Dice, la Moni es la que le gusta mucho. Le compré que unos, este... Se le compré como unas muñequitas chiquitas, dice, no no me acuerdo cómo se llaman. Le compré varias cositas así. Y dice, "Sí, están ahí, pero solamente juega con la Moni que creo que es la que le, le ha gustado más. Dice, "Nada más que se sube cualquier persona que le eche un ray y dice que le empiezan a dar cosquillas en, en este en, en la espalda o parte de la nuca y dice que de repente siente como si alguien los los pellizcara." No manches, es así como de, "Ese es mi lugar, perro, órale, sí. llegale." Por eso en algún momento cuando yo llegué a escuchar a estos güeyes que decían, ¡Ahí viene ese güey con su con la pinche niña! Ajá. Esa era la historia del por qué la pinche niña. No ¿Y te digo algo? Mande. Cargué a la muñeca. ¿Y luego qué sentiste? Sí, se sentía bien raro. O sea, cargué a la muñeca como, eh, no en un plan de, ¡Ah, me la voy a llevar! Sino para ver qué traía. Sino para ver qué traía. Y yo, una vez que cargo la muñeca, el don me dice, ¡Ya le pediste permiso, güey! Y yo así de bolas Siempre te este crees. Voy a agarrar nada más de tu muñeca Nada más para ver cómo está, cómo se llama no y En espera de que me dijera que money, no <ríe> Pero no, no, no, no. ¿Y qué crees? Nunca contestó? No, nunca contestado, al menos a mí no, no me contestó Pero la, la estuve viendo un ratito y todo eso ¿Y sabes qué es lo que más me dio curiosidad? ¿Qué? Que sobre todo las, las, las chavillas Y todas las, las mujeres que sé que en algún momento Llegaron a tener alguna muñeca que luego, luego se nota cuando una muñeca Ha sido jugada Sí. Y se veía así Se veía Que había sido jugada la muñequita Y entonces Fue como raro Ah, y le pregunté de una cosa Que eh, este Que se sacó Mucho de pedo Porque, que me sacó mucho de pedo Porque yo vi a la muñeca y la vi pintada De la cara, y le dije ¿Y esto? Dice, ah eso fue en una ocasión que una compañera de acá me dijo, oye, vas a ir a tal lugar, vas a ir a tal pueblo. Y yo así de sí, dice, ¿qué? ¿Me tiras ray? Y dice, y pues, tú podrás decir que aquí como el arjón así de, ah, pues, llevo aquí a mi pasajera y todo eso. Dice, pero no, no, no, yo tengo mi, mi esposa y la, la quiero y todo eso. Dice, pero pues sí estaba buena, ¿no? Ella. Y dice, pues, fue para allá, pero dice que le, le, le estuvieron picando, la estuvieron eh, enojando. Y... Dice, yo vi en el momento en el que ella ya se sintió muy incómoda y prefirió que este, bajarse a unos pueblos antes, okay. que, que, a donde, que a donde íbamos. Y ya cuando pues, se baja y todo eso, dice, la acompaño no a que pasara también un, un taxi por ella. Dice, al momento de subirme, me encontré un labial. Uh -huh. Un labial que se supone que venía en su bolsa. Híjole. Y cuando... Dice, me, me doy cuenta, la muñequita ya tenía pintada la carita con el labial. Y fue de, ¡oh, la verga! ¿Cómo no, ves? No, creo que ha sido una de las historias más eh, cabronas que me has contado, bueno, ¿te has contado. O sea, no cabronas de que te tiren un pedo, te asusten o algo, sino que en cuanto a actividad paranormal podría decirse. Uh -huh. Pero una cosa es de que te la estén contando así de... Sí, güey, ah, sucede esta co cosa acá. Y no trae... que 36 este, videos después es la misma historia que otros 36 videos. Uh -huh, no, no, sino que estaba en ese mismo lugar. Y así como que, ah, sí, güey, mira, en ese pinche transporte fue todo eso. Y lo más culero fue que cuando fue a así de, ¿quieres ver la muñeca? Y yo haces San Pendejo así de, sí, sí, sí, wow, wow, yo quiero ver la muñeca. ¿Quieres tocar mi muñeca? No, que vamos por allá. El güey se acerca y dice, mira, nunca se le han cambiado los ejes. Así que estos ejes de acá, de la parte de la caja de atrás son los ejes que mataron a la niña. No mames. Y yo así no. de, oh su pinche madre. Igual, sí, no, no. Es así de, igual encuentras carnita todavía. No, dice que sí lo, lo, lo limpiaron y todo eso, pero ese es igual este. Es una broma. <risa> sí, no, no, no, no. no fue así como que güey, eh, sigue siendo eso. Dice sí, sí, sigue Oye. siendo eso. Nada más cambiaron dos que tres cosas, pintaron la pinche caja y todo eso. Pero cuando te la cuentan y estás tú en ese mismo lugar, en el lugar presente para poder hacer, eh, No investigación, sino andar ahí de pinche metiche a ver si de güey, a ver qué chingados. Es otro pedo completamente diferente. Totalmente diferente. Y fue de what? Qué, qué, qué, qué, qué raro, ¿no? Y sobre todo porque eh, se metió a la cabina y, y la sacó, es una pinche muñequita así... Y, ¿Es de nenuco? No, los nenucos son, son de marca Si no era una morilliquita baratita No, o sea, o sea, que, o sea me refería al tamaño ¿verdad? Ah, sí, sí, sí, más o menos, así como un menuco. Pero estaba estaba curiosita Porque se veía viejita, se veía jugada Ajá Y le pregunté, yo güey, ¿cuánto tiempo tiene de, de esto? Y me dice, no, pues tendrá como unos Cuatro o cinco años, si acaso O sea, sí tenía algo de tiempo Sí tenía algo de tiempo no manches, Pues sí, como la ves? Me gustó tu historia no, más es... bien, no es historia, más bien tu vivencia. Me gustó tu vivencia. Y eso, eso fue raro, también eso me pasa por andar de pinche metiche para ver qué, qué, qué chingausaco. ¡Una! ¿Cómo? ¿Cómo crees? <risa> <risa> sí, como, eh, fue extraño el estar ahí, pero... ¿Cada cuánto tiempo tienes la oportunidad de decir, güey, es que aquí se enojan si es que agarran su muñeca y esa pinche muñeca ha hecho esto y esto y eso? Bueno, o sea, y es si la yo, muñeca de un muerto. O sea, si a mí me dicen eso, obviamente no voy a estar agarrando las cosas, no mames, no voy a dejar que me, se me pegue un pinche muerto, ¿sabes? Tú no sabes cómo vaya a responder <risa> Me sentí como el cazador de cocodrilos. Sí. Que no, todos los demás, güey, son así como que, oh, por ahí podemos ver a la mamba negra. Es la serpiente más, pero más venenosa del mundo. Sí, pero ¿cómo murió el baboso? Voy a agarrarla. Exacto, pero ¿cómo murió el baboso? Es, ya ves. Sí, nos han pedido que si nos aventamos un stream en el Panteón, pero pues vamos, jalo. Aparte, de cuál Panteón? Cierto, también ¿a cuál? Si es del Rococó, nos va a cargar el copyright. Es que, este, por ejemplo, donde está enterrado mi tío, es uno que está cerca de del lago de Guadalupe, pero, y es uno de los más nuevecitos, pero está chido porque queda como en loma. Uh -huh. No sé si quisieran ir a eso. Pues si quieres, Ash, nos, nos, nos jalamos ahí vamos a, a un panteón. este Sabes que jalamos así sin problema, nada más. Eh, sí, nos hacemos culos. Sí, no, no, no, no nos ya, aculamos. Ya, si no, pues ya, en el mero momento es así como, ¡ay, verga, vámonos! Ay. Ustedes ya así como que, ¡ah, salieron corriendo! Pero el fantasma está allá. <ríe> ¿Por qué se van corriendo hacia el otro lado? Exacto sí jalamos, sin pedos. Nada más que faltan unas, unas lámparas chingonas. Ah, sí, tenemos que llevar nuestras pinches lamparillas ahí. Y no, y sobre todo también pedir permiso a los güeyes que están allá, que soy pues, igual y con una chela, ¿no? Entonces, quién sabe. Bueno, también depende ¿no? de los de, panteones, de, cómo está todo eso, pero sí, sin, sin problema jalamos, a... ya no puedo no, darle mi somos... corazón a los no puedo reaccionar a los comentarios, solo puedo dar like. Le voy a dar Ni like. siquiera puedo contestarlos. <risa> no sé qué pasó. ¿Algún mensajito? Ah, no los he leído todos Porque me, se me ha salido el, Me ha sacado de la transmisión Y pues ando que ocupado Pero puedo ver de tu pantalla Tengo oh. un examen diagnóstico Que responder y enviar de, desde el miércoles Sigo escuchando pero espero no perderme De tanto relajo en los comentarios Que me clavo y me sigo y ya no voy a poder enviar sí llega, sí. a pasar A uno en Puebla yo A uno a Puebla yo los grabo sí no de hecho tenemos un chingo de ganas de, de aventurarnos a hacer más cositas inclusive tener eh, invitados de hecho por ahí Ash, eh, con quien a quien le hemos estado respondiendo fue con quien grabamos eh, mitos mitológicos hace un chingo lo que antes era uh, era una parodia de leyendas legendarias pero eh, fue lo previo no con lo que en una ocasión porque se fue la luz uh -huh. gracias comisión federal eh, se fue la luz en toda la colonia y ya era bien tarde y no teníamos nada que hacer, entonces nos pusimos a grabar así unas pendejaditas y transmitimos y nos gustó mucho. Entonces, a partir de ahí, pues decidimos comenzar a, a hacer todo este, todo este desmadrito. Dice, oye Maigo, ¿es cierto que si no tomas tu medicamento contra la esquizofrenia puedes ver la escala? <risa> Pues no, sí, amigos. La escala existe, yo he estado ahí. Yo también. Sí, sí, sí, es, es un lugar precioso, lindo, divino. Alguien dijo que si sí, íbamos al de El Cristo enorme. No está en Coti, está en Clane. Pero les de, ya habíamos comentado en la vez pasada que no tiene mucho chiste, simplemente es un cerro y con pequeñas lápidas y ya. Ah, eh, ¿Jardines de recuerdo? Jardines de recuerdo, no, no tiene nada de chiste, amigo. Pues también está eh, del mismo tamaño la Santa Muerte, ¿no? Que está por Cuauti. <coughs> no, no de, ese es Coacalco. Coacalco, andale. Tenía que ser algo con Cuá. Cuá, no, no, es Coacalco. Coacalco. Cono. <risa> El Coacalco. Coacalco. Eso. Ah, dice sí, por esa transmisión no patrocinada por CFE, comencé a seguirlos. Uy, uh, ya, ya tiene ratillo, de hecho estábamos ¿Cómo? hablando en ¿Un esa... Año, ¿no? Sí, ya tiene más, más de ratote de un año. ¿Cómo? Dice, mi abuelito me contó que cuando era niño, su hermano mayor tenía una hija pequeña de no más de cuatro años. Antes pasaban camiones de refresco por ahí. Los niños de la casa subían al camión y en la caja y se bajaban calles más adelante. Pues los niños esperaron el camión y por accidente una niña que cayó y el camión la atropelló, la cargaron y murió en cuanto en un cuarto de mi casa. Cuando éramos niños se oían canicas siempre a las 12 y mi abuelito decía que era su sobrina. Crecimos y se dejaron de oír las canicas. Chan, chan, chan. Este... ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo emocionante. No sé, tú dime. Se me fue el pedo, perdón. Eh, Dalmita dice, no cierto, Tlaxcala, está culo, pero somos chiquitos. ¿No es cierto, Tlaxcala está bonito. Tiene sí, cosas, está lindo. Tiene cosas bonitas, chingo es, de... Es un pueblito chiquito y muy bonito. Está plano y todo eso, pero está bonito, está bonito. Es un, un pueblito más civilizado que el pinche Estado de México. Porque tiene las calles pavimentadas, al menos el centro. Episaco <risa> es conocido mundialmente por sus baches, pero sí. <risa> Dice, ahí ya han metido youtubers y que están al tiro los vigilantes. Pues sí. Ahí en este, Jardines del, jardines Recuerdo. del Recuerdo. Este, yo <risa> vivo estoy Dan ya canta Tlaxcala, existe Tlaxcala, no es traidor. <risa> ah, se mamó. <risa> Sí, sí, sí, sí, mamón. Dicen Jardines del Recuerdo Son mis abuelitos Puedes cantar el tema de Chispita Pero con Tlaxcala dice. Lo bueno de Jardines del Recuerdo Son los cuernitos y cafés Que venden en la cafetería ¿En dónde? Eh, Jardines del Recuerdo Ah, uh, no sé Nunca he ido No sé Tenemos que ir a Perros y Burros también El Panteón San Miguel en Oaxaca Sí, tengo un chingo de ganas De, de lanzarme el Panteón San Miguel De hecho se puede entrar Por la técnica 6 por ahí te puedes saltar así sin pedos De hecho, antes donde se hacía la convención Imaginan el Flores Magón también espantaban un chingo Pero de esa historia ya la ya la hemos contado Dice, cuando vengan a Tlaxcala dicen tenemos muchas ganas de verlos algún día Sí, a huevo, sin pedos Ya esperemos que el, el siguiente año Quizás a finales Ya haya la, la oportunidad de salir De ir a varios lugares Y poder conocer a más personitas Ir a eventos sobre todo Poder dar nuestra voltita como siempre Ya extrañamos los eventos y las convenciones Chingos. El Panteón de San Isidro está grande y pues ahí se ve que estará estaría bueno ir a hacer unas transmisiones. Pues también. No sé cuál es el Panteón de San Isidro. No sé. Me suena. También nos dijeron que ya fuéramos a, a el Cerro de Tlaloc. Dicen, de los que viven en la calle de Zarco, en el centro que el cementerio chiquito que está ahí, donde hay personajes ilustres, se ven sombras caminando entre las tumbas de noche. Este, Panteón General para los cuates. Ah, ya. El panteón de Guadalajara que me contaste. Dice, sí, ay, el panteón de Belén. Estaría con madre ir ahí. Eh, ¿Sí será ese? ¿No será el otro que fuimos? El, pues no sé, hay otros panteones que están chidos también. Eh, ya chale con el chiste de Tlaxcala. No existe las primeras 99 veces. Fue gracioso. Allá <risa> ay, ay. en Azcapo, en donde está mi abuela. <coughs> el panteón... ¿Francés? ¿Francés? Ese sí está chido. Dice a finales del 2022 no, esperemos que tantito antes, sobre todo que nos, nos demos nuestra, nuestra vueltita también llevando este pues medidas de seguridad, ¿no? En Azcapu, yo les consigo los itecates mamalones, va. Dicen, en Oaxaca en el panteón de Jojo, si vas a las 3 de la mañana, un cholo te filetea y te roba tus pertenencias, a menos que sean muertos. <risa> es que sí, Jojo, en esa parte. O sea, sí está bonito cuando es eh, día de muertos, pero todas las demás ocasiones y están muy muy muy cabrones. Dice vamos al panteón de dolores sobre constituyentes. A veces está abierta la puerta en las noches. A chan, chan, chan, a ver, dale, ¿Cuál es cuál es el otro panteón donde dicen que está Isis que se mueve la la, ¿La estatua? Ay, ah, híjole no me acuerdo. Porque también nos dijeron que, que si sí, íbamos pero sí les da les da culillo. Sí. Dice, el de San Isidro en Escapo son dos gigantes. Hay edificios con vista al panteón. Pero la cosa es, es meterse ahí y echar, echar desmadrito dentro. También grabar, dice. Yo tengo fotos en el panteón francés. Dice Hatsu. Dice, mejor vamos a venir. Oh, dice, yo tengo fotos del panteón francés. Y dice, en Escapo, eh, San el panteón San Isidro de los niños y se siente cañón. ¿No es el que es, en donde se supone que sale en la esquina una niñita, que desaparece y hace que choque el carros? No sé, ese sí no. No no tengo muchas muchas referencias Bueno, a ver si al alguien respecto. se sabe ese dato. Dice: Vengan a Guadalajara y pueden transmitir desde mi casa. Saludos a los dos. Va, va, vemos la, la posibilidad, Hatsu. Saludos, Hatsu. Saludos, Hatsu. Ay, es que sigo pensando que iba a decir, diablos. Es que ando muy. Dis bueno, no ando dispersa, sino que ando haciendo esto y pues se me va el a veces. Ah, se, se te va la, la ondita. Exacto. Ay, Dios. Perdón. Eh, dice: Oye, Maigo hay una. Un, ahora, ¿qué? ahora que me acuerdo, tengo una historia de muertos y luces. ¿Te la puedo enviar un día de estos? Claro que sí. De, de hecho, eh, dice las que sí, esas. Eh, de hecho cualquier personita que guste enviarnos su anécdota o su historia puede hacerlo a través del de correo electrónico, de okay. preferencia para que no se me pierda, de hecho tenemos un chingo de, de mensajes todavía que no hemos podido responder eh, en tiempo y forma, pero pueden enviarla al correo electrónico que es danjaelartgmail.com. Y en el asunto pongan la historia de terror, eh, tratan de hacerla lo más descriptiva posible para que también nosotros podamos eh, leerla o aderezarla un poquito más para poder eh, transmitirla. Y con todo gusto nos, nos aventamos todo ello. ¿Qué si has contado la segunda parte de No limpies el sudor? No, esa la estamos reservando para cuando sea el, la videoreacción. Dice, me perdió el Maigo, no ha contado la no, no, todavía no, no le hemos contado, tal vez a fin de mes sea cuando tenemos todo eso porque pues sí hemos tenido algo de, de, de trabajillo entonces no, no hemos eh, podido no ponernos al, al tiro entonces yo creo que este vamos a, a planearla y pues darnos un ratito no y sobre todo seleccionar porque eso de hacerlo a 38 este, yo digo historias. que hay que elegir las tres las cinco o tres peores ajá <risa> okay Don Cheto. Me encanta un chingo tu música, pero no mames, si ¿sí te mamaste un chingo contándolas, güey, le das un chingo de paja, más que yo, güey. Pero sí, eh, y bueno, gentecita preciosa, ¿qué creen? Es hora de que los peques nos vayamos a la cama y tendremos que retirarnos. No, es cierto, bueno, sí, de hecho sí, pero... Uh, no sin antes decirles que les agradecemos mucho el haber estado con nosotros eh, durante estos ratos. Ya vamos a poneros de nuevo al corriente porque hubo un par de transmisiones que fueron muy de chocolate en este inicio del año. Pero estas re les recuerdo que van a ser subidas a Spotify, a YouTube, a iTunes y todas las demás plataformas. Están ahí todos los demás episodios para que puedan estar sin bronca echándose algún maratón con todo esto. Y también les recordamos que... Eh, los queremos mucho, les agradecemos muchísimo sus estrellitas. Ahorita nos aventaron muchas, muchas estrellitas. Eh, deja ver si tengo algunos mensajitos de las estrellas. A ver si me salen del todo. Porque ahorita ves que... Ven que la tía Clau no estuvo respondiendo. Y yo me pendejo mucho cuando leo. Eh, Alejandra Salinas eh, dice... Ya mejor le regalo todas las estrellas que me quedan. Muchísimas gracias. Eh... Me maman tus historias, Maigo Recomienda tu podcast cada que puedo Muchísimas gracias, Ale Muchas, muchas, muchas gracias Por tus estrellitas También, también, también Por aquí abajito había más 45, ah, muchas gracias también A Jonathan Tierra Blanca Que nos aventó 45 estrellitas Oli, ¿subieran subirán este audio a YouTube Así es, Adriana, Sí, lo subiremos a YouTube Los otros fueron de chocolate Entonces yo creo que vamos a ver si los editamos Porque no los habíamos subido. Ah, nos aventaron 50 estrellitas. Maday Banda también. Ah, vamos a ver, vamos a ver más para abajo. Ya no me permite ver. Creo que ya no. Ah, no, sí, Catarine González, Tadeo Cobos, también un abrazote enorme. A Zoe Hernández, a Cris Martínez, también muchas gracias por tus estrellas. A Dalmita también, que nos aventó ahí en unas cuantas estrellitas. Y por aquí había visto más a Ibisauria también. Y de ahí el, eh, el deck del stream no me deja ver más. Entonces le repetimos, el correo electrónico es danjaelart.gmail.com donde pueden enviarnos sus historias para que eh, también las podamos contar en vivo en la Tulpa de la Medianoche, ahí les estaremos contando. Y... De verdad, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Apenas le llegó también otro regalito a la tía Clau que le aventaron. Ya se dieron cuenta que el, el, en la transmisión pasada eh, mostramos la, la webcam que nos, eh, nos hicieron llegar a través de nuestra wishlist que está en la descripción del programa. De eh, Amazon, entonces si quieren eh, darnos algún regalillo, alguna cosita, ahí está todos esos Sobre todo hay cositas para ir mejorando el programa, por ahí tenemos también una capturadora de video que ya nos llegó eh, El micrófono, unos audífonos, varias cositas que nos han ido llegando A la tía Clau le llegó un planedor y un... Eh, este Una cosmetiquera y un calendario Un calendario de The Legend of Zelda, sí. Zelda. Eh, nos llegó todo eso o oh, si gustan hacer alguna donación también pueden hacerlo a través de la cuenta de Paypal que viene ahí. La cuenta de Paypal es a Hotmail y la de el Gmail lo utilizo en diferentes. Es una bronca que tuve hace tiempo y no pude cambiarla, no pero es de Hotmail. El PayPal o a través de la cuenta de PanComer que se encuentra allá, o si no, simplemente con su presencia o contándoles a los demás acerca de este horrible y horrendo podcast. Nos ayudan de verdad muchísimo compartiéndolo, diciéndolo a los demás. Miren, hay un par de babosos que se ponen a contar historias y hay mucha gentecita que sí nos, que sí les ha dicho, dicho, dicho de verdad. Que bueno, si es que nos han mandado un mensajito que sí le ha gustado nuestras pendejaditas, que sí le ha gustado las historias, que sí de verdad hay historias que sí les han hecho eh, tener pesadillas, y para nosotros, para mí, es un placer enorme, enorme, enorme el poder dejar eh, un poquito de, de, de ese sentimiento creepy en ustedes. Y pues, la verdad, es muy, muy, muy rico el poder transmitir cada miércoles y cada viernes para ustedes. No se aparten de esto, mañana tenemos una tulpa que prometimos de eh, Día de Reyes. Sí, mañana tenemos la una, rosca. una tulpita de la rosca de Día de Reyes, entonces no nos andamos. Que por cierto, diciendo... Daniel le salieron tres niños. Sin chingada madre. <risas> y, este, pues ya saben, por ahí nos, nos andamos viendo, no nos olvidemos de ello y... También recuerden que pueden seguirnos no solamente eh, como Memorias de Nahual o Tulpa de la Medianoche, sino nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en, en Facebook e Instagram. Por ejemplo, el de la tía Clau es... Uh, por Twitter estoy como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars. Ahí la, la pueden andar siguiendo, ella convive mucho, mucho, mucho con ustedes, es en el Twitter... O eh, haciendo las preguntitas de la tía Clau en el Instagram o cositas así. Yo me tardo un poquito más en contestar. Dice, mi mamá se volvió fan desde tus historias historia. Y ahora hace a mi papá escucharlos. ¡Oh! Un abrazote a tu familia, Dalmita. Y dice, en la primera transmisión que me animo a escuchar en el departamento estoy solita. Ahora no sé cómo voy a dormir. No te preocupes, tranquila. Puedes abrazar tranquilamente a tu tulpa. Tú abraza a tu tulpa. No, no, no. Vas a ver que ella no va a dejar que... Eh, el coco se acerque básicamente <risa> y ahora sí eh, a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Danja del Art, Facebook, Twitter, Instagram, pueden googlearlo ahí les va a salir todo lo demás y si quieren echarnos un mensajito eh, disculpen a veces nos tardamos un poquito pero si sí los leemos de verdad eh, nos tardamos un poquito, pero ahí andamos. De todas maneras, ya saben, tengo las demás redes sociales. Pueden etiquetarnos, pueden mandar los comentarios, pueden mandarnos sus historias, sus screenshots. Eh, si tienen alguna historia, algún video, también pueden hacerlo a través del correo electrónico o a través de las redes sociales. Y por allá nos andamos viendo. De todas maneras, tanto la tía Clau como yo les agradecemos por haber estado con nosotros en esta bonita transmisión. Y nosotros nos retiramos porque hay chamba que hacer. Entonces, no me voy sin antes dejar a la tía Clau que se despida tantito de ustedes bebés una disculpa por no estar al 100% con ustedes y nos estaremos viendo mañana, ahora sí, 100% con ustedes. Y espero que descansen y les mando besitos en sus tatemas. Eso. De nuestra parte ha sido todo, pueden ir tranquilamente a abrazar a su tulpa, a echar desmadrito. Nosotros nos retiramos ahora sí a descansar, bueno, no a descansar, sino a seguir trabajando. Nos andamos viendo... Métanle un vergazo al güey que dijo que nosotros éramos obsoletos. Por favor. Y de verdad, métanle un vergazo. Y si alguien tiene los stickers de esa madre, porfa, pásenmelo. O si no, yo los hago. Pero vemos la forma. Chicos, gracias por habernos escuchado. Nos andamos viendo en otra Memorias de Nahual o en la Tulpa de la Medianoche. Un abrazote a todos y a cada uno de ustedes. Un abrazo y hasta mañana nos andamos viendo. Cuídense. Abrazotes enormes y nos vemos. Cuídense. Adiós. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita, existe. Chispita, es amor.